Bienvenidos al primer video de la segunda temporada en el cual vamos a estar haciendo el unboxing del primer producto del año de Grand Creators Aquí les pongo las que son las cartas más buscadas y pues acompáñanos a ver si nos sale una o varias de estas cartas Y vamos a empezar Tributo torrencial, Exosister Caspitel y sector Hopper, Hidden Armory, el sector Extabitla y Exosister Pax. Muy bien. YZ Universo, esto es perfecto. Este es parte del arquetipo Adventurer Token y este es el negador universal. Strike perfecto Una Collectors Rare La primera del año Y la segunda del canal Y pues es esta carta que ganó el concurso De eh, crear El proyecto de crear una carta Muy bien Vamos a seguir Click Tracker Y Exosister Sofía otro de los nuevos arquetipos. Reimpresión de Emergency Teleport. Muy bien. También hay otra que es Soled eh, Warning me parece. Aquí está Exosister Gibrain. No punto, este es también un nuevo arquetipo virtual world, que si a muy bien si teleport, insector picofalena, muy bien. Exosister Buddies Trampa ExoSister Y creo que ya no nos va a salir Ultra Virtual World Gagapu Punk Wagon Otro Punk y aquí está Solemn Strike Este es el que les decía Muy buena carta Y reimpresa como rara Pero igual seríamos afortunados Si nos salen las tres Insector Exabutle y otra Ultra Micalis. Muy bien. Exosister Gibrain. Recuerden que por caja vienen de tres Ultras. Exosister Ellis. Perfecto. Y ya vimos XYZ universo, otro solemne strike, muy bien, sí. Sector Dragonfly, muy bien, su so sister Buddies muy bien. Otro solemn strike, <ríe> ya tenemos tres Perdón, es raro. Entonces esto era Sofiel. nos quedan dos sobres solamente Seamin Jibrin Jibrin Oaku y Pong Ventures Gabo Esas sister buddies. In armory. Armory Call. No que Equipo. Wandering Glyphon Rider. Perfecto. Insector Picofalena, nuevamente, bien que ya está universo, perfecto, De salen. sector Lady Vogue, Star Adjuster, y Sextrike uh, otra vez, muy bien. Pero esta vez es ultra solamente. Muy bien. ¿Qué onda? So sister Elise. Voy a ir un poco más rápido. Horuri Madame Spider. Breath of Resurrection. Okay, otra vez Micalis, Micalis, perfecto. Viene, ella viene en la portada. Vamos peligroso sector Dragonfly. una una ultra nos falta. Estela. Hasta Fiel, muy bien. So, Sister Ellis. Que ya se está universo, ExoSister <música> sister Gibrin. Ah, oh, perfecto. La encantadora del templo Esta es la que andábamos buscando Muy bien Muy bien Y pues no salió una más Entonces muy bien Picofalena Magicor, Guerrero de las Reliquias Muy bien Wagon. Red of Resurrection. Bien. Sector Dragonfly. Y la última, vamos a ver, ¿qué puede ser. Magicor Guerrero de las Reliquias. Muy bien. Como recuento, nos salió Exosister Exo Packs en la primera caja. Eh, después nos salió Exo Sister Sofía. Después nos salió Strike O.O. en Collectors Rare. Y al final nos salió Mikaelis. Michaelis. En la primera caja, la verdad es que la primera caja creo que fue la más rota. Y en la última caja nos salió eh, nuevamente Strike o -O, Pero este. Solo en Ultra nos salió la Encantadora de Agua. Muy bien, que esta es muy rara de que salga. Y Exo Sister nuevamente, esta se nos repitió. Entonces, muy bien. El Top 5 de cartas según el precio. Después nos vamos a ir con lo que es el resumen. De cuántas obtuvimos y eh, pues bueno en cuanto a cantidades del de, de aproximado de las cartas foleadas y pues bueno en comparación con lo que nos gastaron ambas cajas y pues ya por último tenemos a lo que es la carta favorita que en este caso va a ser la encantadora de agua eso es todo por el día de hoy si te gustó el video dale un like coméntalo suscríbete y pues bueno también les dejo a continuación nuestras listas de reproducción y el video donde vienen las eh, estadísticas de este set por si es que les interesa, por si es que van a comprar producto cerrado y pues bueno, muchas gracias y hasta el próximo Yugion box